Para terminar la sesión de la mañana vamos a conocer el, el, el proyecto, los prototipos que han desarrollado desde la la Fundación Foral de Guipúzcoa y su Departamento de Cultura. La verdad que les agradecemos muchísimo, tanto el año pasado como este, haber podido eh, mezclarse ¿no? con, el, con el, los temas ¿no? y el proceso del encuentro y haber podido generar una propuesta propia, específica, también diferente, eh, singular, eh, adaptada también a sus intereses para poder también eh, ofrecerla ¿no? al territorio de Guipúzcoa. Y, y nosotros estamos muy contentos de que Pachi Presa, responsable de Cultura de la Diputación y director del Centro de Culto Michelena y todo su equipo, de K. Bulegoa, su departamento oficina de mediación y asesoría eh, nos presenten ¿no? esta propuesta insisto que, que, que partiendo de los temas y objetivos del encuentro han hecho suya. Sin más Pachi, tienes la, la palabra. Gracias Benito. Bueno, he eh, unón de mi es y Sate Bueno, Días a todas y a todos y muchas gracias por compartir este, este rato con nosotros. Yo voy a ser muy breve porque mi papel aquí básicamente es poner en contexto eh, los proyectos que presentamos, los dos proyectos que presentamos en este séptimo encuentro de, de cultura y ciudadanía. Y, bueno, simplemente decir que desde el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipuzco llevamos eh, años apostando pues, por trabajar en esa idea de, de la cultura como herramienta de transformación y es desde ahí donde en el año 2017 se crea la, la oficina eh, de mediación cabulegua que se ha comentado como se ha comentado esta mañana es una oficina que echa andar con, con unos objetivos que buscan articular foros de, de, de diálogo con, con la ciudadanía, con los agentes culturales, con mediadores eh, y, bueno, siempre intentando crear y fortalecer redes y en el apoyo a, y asesoría a nuestro tejido cultural. De hecho, los proyectos que hoy presentamos tienen su origen en, en dos estudios realizados por nuestra oficina. Eh, la primera se realizó al inicio de la pandemia y la segunda oleada de este estudio tuvo lugar en noviembre de, 2020 al cumplirse nueve años de, de la misma ¿no? y se diseñó en, en, en dos fases, una fase cuantitativa, con una encuesta eh, pues para recoger informaciones relevantes de la situación de, del sector y a la que se incorporaron pues cuestiones relativas también al bienestar emocional del colectivo. Eh, obtuvimos 150 respuestas y se completó con una fase cualitativa que se tradujo en una entrevista personal a cargo de la antropóloga Begoña Pecha Román. Fueron un total de una, 20 entrevistas 20 entrevistas a 20 agentes y quizás estas entrevistas son la parte más, más relevante porque se hacen un poco desde esa desde esa combinación de, de, desde la antropología de la libertad de temas y, y desde una visión más desprejuiciada todo esto está, por supuesto, disponible o lo tenéis disponible en, en, nuestra, en nuestra página web y, bueno, me parece un estudio interesante y recomendable. Eh, estos estudios nos han servido para extraer muchas conclusiones eh, y plantear también, por supuesto, una serie de, de estrategias que, que intentan responder a esas demandas recibidas. Qué acciones podemos prever a corto y a, y a medio plazo y cómo ser también lo más útiles y, y eficaces posibles para afrontar esta realidad que, que nos enfrenta a nuevos escenarios. Una de las demandas que más se ha subrayado es contribuir a la dignificación, cuidado y profesionalización de, del sector. En ese ámbito nos presentamos de nuevo a este encuentro. Como decía Benito, el año pasado ya participamos con una propuesta que se llamó Fórmula, en la que invitamos a, a cinco artistas y creadores a compartir sus reflexiones de todo lo acontecido en el encuentro y hacer una publicación luego. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en, en algunos de los retos propuestos en este encuentro, pues la alianza cultura y, y salud, los cuidados, el apoyo mutuo y la sostenibilidad. Y lo hacemos contando con creadoras y creadores que trabajan en nuestros territorios, a los que les hemos propuesto este reto y fruto del cual ahora eh, pues presentamos estos dos proyectos. Para presentarlos voy a darle la palabra a Inara Martín, que es técnica de la oficina Cabulegua, que ha coordinado y trabajado en la, la ideación y desarrollo de, de, de los proyectos. Esperamos que, que sean de, de vuestro interés y, por supuesto, pues desde la institución, agradecer a José Antonio Llorente, Raquel Ares, Iñaki Albistur, Begoña Cabaleiro, Naya Querejeta y Maite Izpurua, pues su trabajo, eh, y su disposición y el compartir sus, sus ideas con nosotros. Así que, por mi parte, nada más. A Inara, cuando... Cuando quieras. Bueno, eh, Caixo, voy a ser muy breve porque lo más importante en esta sesión es que eh, las personas que han colaborado en este proyecto eh, puedan explicar los prototipos que han desarrollado, pero sí que quiero hacer mucho hincapié en la, en la metodología de, de trabajo. Tal y como ha comentado Pachi, eh, nosotros eh, se realizó un, un diagnóstico del estado de afectación, un pequeño informe, sobre el estado de, la, de los agentes culturales en el territorio y eh, cuando supimos el tema del, del evento eh, tuvimos acceso a los documentos que eh, elaboró el Consejo Asesor eh, para la preparación de dicho, dicho encuentro. Y había ciertas, ciertos conceptos que tanto en el informe como en los propios documentos resonaban y se, y se repetían. ¿no? Eh, los conceptos eran pues un poco, eh, pues trabajar casi por, por cierta emergencia, ¿no? recurrentes, al, al, inherentes al sector cultural. ¿no? Eh, es, es, ese ser, es, ese estado de un, de un ecosistema muy diverso, muy variado, muy plural, en el que, bueno, pues, pues, pues todo entra en el gran saco de la cultura, ¿no? con muchísima diversidad, eh, tanto temáticamente como a nivel de identidades de, de las personas que hacen y hacemos cultura. Eh, esa idea de visión holística de la cultura, eh, también se hablaba mucho de que se, se dice mucho, ¿no? Somos un sector que se está constantemente repensando y pensando y, y que luego quizá deberíamos eh, hacer menos o, o pasar más del plano de la idea a la acción, pero con, con, con menos emergencia, digamos, y con más selección. Eh, se hablaba mucho también de cómo las plataformas digitales han emergido de repente, eh, un poco fruto de la necesidad que la propia pandemia ha, ha creado y cómo se está trabajando en digital casi sin haber hecho un análisis eh, previo de las condiciones de trabajo de las plataformas digitales y que se está planteando el mismo escenario pues de, de, de un poco de precarización de la cultura también en lo, en lo digital. Eh, a nosotros nos interesaban mucho las prácticas ecosistémicas eh, territoriales y también eh, la, agenda, la Agenda 2030. ¿no? Eh, por ello, eh, la metodológicamente hablando, pensamos en un concepto eh, que hemos llamado ambulatorios. También desde esa idea, un poco casi como un manifesto muy activista de empezar a trabajar en proyectos culturales eh, desde cierta atención primaria. ¿no? En, en fijarnos bien en realmente qué es lo necesario, qué proyectos se tienen que desarrollar y en dedicar tiempo y calidad a, a esos tiempos y no hacer por hacer. Entonces, el concepto ambulatorio es... Significa un poco eso, dejar de crear con emergencia, seleccionar retos que realmente eh, son y tienen que ser atendidos y desarrollar, pasar del plano de la idea al plano del prototipo porque desde las soluciones más visuales se pueden abrir ventanas que nos lleven a, a, realmente a desarrollar proyectos también eh, necesarios e interesantes. Así que metodológicamente... Eh, hicimos una selección eh, desde Kabulegoa de eh, tandems que han desarrollado tres prototipos y en estos tandems eh, pusimos un poco a jugar o a dialogar a agentes que vienen desde dis distintas disciplinas, o eh, seniors y juniors, o agentes que trabajan en el ámbito de la creación y agentes que vienen de otros, eh, como el pedagógico, el sostenible, etcétera. etcétera Es decir, hicimos juegos de parejas posibles e imposibles, les pusimos a pensar y les dimos la premisa de, y la condición de que tenían que hacer, de que tenían que llegar a, a producir esos tres prototipos. Eh, se lanzaron tres retos muy, muy concretos, que los veis en los, en los corazones y que llamamos prácticas ambulatorias. Eh, uno, es cómo, uno era cómo introducir el residuo cultural o, o todas, estas, todas estas ideas que se generan desde la cultura, los proyectos que solo tienen un uso, un uso o se hacen una sola vez, eh, cómo darles una segunda vida, incorporarlos un poco en el ciclo de la economía circular. Eh, el segundo reto fue eh, cómo generar un programa de mediación eh, para una mejor y mayor salud mental y física del propio sector, porque eh, veíamos, sabíamos, pero hemos visto que somos un sector muy afectado por las emociones y por nuestras condiciones de trabajo y por eh, los esfuerzos que realizamos y, y, la, y la precariedad en la que nos movemos. Eh, y un tercero era eh, pensar una plataforma eh, digital con ciertos códigos éticos donde se replantearan un poco todas estas cuestiones que, que venimos hablando. Aquí a mi lado están los tres equipos o parte de los tres equipos que han desarrollado los tres proyectos. Tengo que decir que también aquí se da una paradoja, eh, hemos tenido muy poco tiempo para, para trabajarlos, empezamos en julio. Y otra vez, pues eh, nuestro papel también como mi papel como mediadora ha sido un poco el de apretar. Me he visto en la tesitura de apretar para que desarrollaran en un tiempo récord eh, las propuestas ¿no? y eso pues también eh, quería ser eh, sincera con, con vosotras y, y contarlo porque ha sido así, al final. Eh, en este mes de trabajo hemos tenido intermediaciones con los equipos de manera individual y luego de manera colectiva y hoy os vamos a hablar de los diferentes eh, ambulatorios eh, y también del proceso de trabajo y hemos traído bueno, eh, este bebé grande que nos ha costado mucho traerlo, es uno de los prototipos pero tenemos tres para mostraros y voy a dar eh, sin más ya paso a a Raquel, eh, del estudio Arquimaña, que nos va a contar eh, la, primera, la primera experiencia. Vale. Bueno, como ha dicho Ainara, eh, hemos estado trabajando en, en lo que hemos llamado Tandem. Nosotros, eh, como Arquimaña, nos ha tocado colaborar con EMAUS. Eh, creo que ha sido un... Bueno, eh, a priori parece, parecía y ha sido una buena idea porque tanto Emaús como Arquimaña somos eh, muy de, de lo físico, lo material y el hacer, así que creo que eh, así a priori era un tándem que, que, podía, que podía funcionar. Eh, nosotros eh, somos arquitectos, tenemos un, un estudio de arquitectura y desde, hace, bueno, desde el inicio de nuestras prácticas trabajamos con herramientas de, fa de fabricación digital eh, y nos movemos en el mundo del, del diseño abierto. Muchos de nuestros proyectos eh, han sido con diseño colaborativo. Eh, os cuento un poco para que os situéis en qué tipo de cosas hacemos. Eh, Begoña, que es la persona de MAUS que ha estado trabajando con nosotros, no ha podido, no ha podido venir. Eh, eh, no me gustaría hacer yo una descripción de lo que es Emmaus, porque seguramente lo haré fatal, pero sí decir que nosotros eh, desde fuera eh, teníamos una idea bastante sesgada de a qué se dedica Emmaus y, y gracias a este proyecto hemos descubierto que, que realmente su gran eh, labor o su gran eh, preocupación es la, el, el trabajo social y la, la inclusión social. Eh, como ha dicho Ainara, nuestro, nuestro reto eh, para nuestra práctica ambulatoria era qué hacer con el, con el residuo cultural. Eh, para empezar es complejo decir qué residuo cultural, eh, solo durante las sesiones lo, lo hemos hablado lo hemos hablado mucho. Y, y no nos poníamos tampoco muy de acuerdo o, o sí nos poníamos de acuerdo pero salían muchas definiciones y, y también eh, estaba el, el tema de eh, no ver el residuo como algo que se desecha porque también puede ser interesante, eh, creo que también lo ha dicho Ainar antes, reutilizar proyectos que no es que se hayan desechado sino que simplemente se han ejecutado una única vez y podría ser interesante volverlos a volverlos a ejecutar y eh, tratando un poco los, con los textos que nos pasó Ainara y eh, hablando con, con Begoña, eh, tanto a nosotros como a ella los temas que más nos eh, interesaban o que nos parecían eh, válidos para aproximarnos a qué hacer con, con el residuo cultural era eh, el tema de, de utilizar la utopía o el, el imaginarnos realidades que, no, que, no, eso, que, que son imaginarias para eh, poder aplicarlas a, a, a, problemas, a problemas reales. Eh, también nos parecía muy interesante eh, el concepto de bioceno en contraposición a, a antropoceno eh, y nos parecía que, ya que vamos a reutilizar proyectos eh, culturales teníamos que hacerlo un poco desde ese poniendo eh, la vida como, como como eje principal y luego gracias a la a la visión de EMAUS de e eh, vimos que lo que íbamos a hacer nosotros con los proyectos culturales que necesitan tener un nuevo uso o que nos han llegado a utilizar o, o que queremos como volver a volver a a, a, eso, a, a poner en, en circulación, es un poco lo que hacen en EMAUS con, con muchos de sus proyectos en los que reutilizan eh, materiales de desecho de maneras imaginativas dándoles una una segunda vida. Eh, al pensar en, en, en los proyectos eh, culturales y en su reutilización, nos vino a la cabeza el, el animalario. Eh, como veis, o sea, en el animalario lo que, lo que se hace es, a partir de dibujos eh, muy realistas, que parecen casi como de un libro de ciencias naturales, de animales reales que existen en la naturaleza, eh, mezclando sus partes, eh, creas nuevos animales imaginarios, pero que da la sensación de que son también eh, muy, re, muy reales por cómo están eh, representados. Eh, nos parecía bonito pensar que, que podíamos hacer lo mismo con los proyectos culturales y que podíamos coger proyectos culturales que, que, están, que, que se querían re, reutilizar, eh, identificar cuáles son sus partes eh, más representativas y mezclar estas partes para ver eh, qué, qué, qué sacábamos de ahí. Eh, todo esto empezó, eh, eh, lo estábamos planteando, nos lo estábamos imaginando como una especie de, de juego en la que los proyectos resultantes podían ser tan locos como estos animales que resultan con el animalario, pero que a la vez eh, nos parecía interesante eh, porque muchas veces de un proyecto totalmente eh, irreal o ficticio podemos sacar eh, ideas o, o recursos que nos sirvan para, para proyectos eh, reales. Eh, lo que hemos eh, propuesto como, como proyecto, como prototipo eh, para... Eh, un poco aunando todas las ideas que os, he, que os he comentado, es una especie de mecanismo en el que una persona donante eh, introduce un proyecto cultural eh, en este mecanismo para que el resto de personas puedan servirse de él. Eh, aquí era muy importante también eh, determinar qué eh, características eh, Definen un proyecto cultural. Eh, nosotros, eh, eh, después de toda la. Eh, trabajando eh, en el tándem y luego también en la puesta en común con el resto de, de equipos, llegamos a, a determinar una serie de variables eh, mediante las cuales podemos definir un proyecto cultural. También teníamos claro que eh, queríamos que todos los proyectos resultantes de, de la utilización de este mecanismo además de estas variables que iban a ir cogiendo de distintos proyectos, eh, tuvieran siempre eh, tres componentes que no fueran variables, sino que fueran unas constantes eh, que, que tuvieran que cumplir sí o sí para poder ser un proyecto cultural que salga de nuestro, de nuestro mecanismo. Esas constantes tienen mucho que ver con el, el propio ADN también de, de Maús, porque habla de feminismo, de respeto y de cuidado del, del entorno, de la sostenibilidad y de la justicia social. Y nos servía para también analizar qué, cua, eh, cuántos de los proyectos donados eh, tienen este tipo de, de componentes dentro de, de su proyecto y a cuáles les falta. Eh, los donantes eh, son cualquier agente eh, cultural que tenga un proyecto que quiera eh, poner a disposición de, de, del resto de usuarios en, eh, a través de este mecanismo y luego los receptores, los receptores eh, Pueden ser cualquier tipo de, de consumidor de cultura, como una persona particular, puede ser un programador cultural, puede ser un cliente eh, comercial, eh, pues por ejemplo, de hostelería o puede ser un centro educativo… Eh, como ya os he dicho antes, tanto nosotros como Emmaus trabajamos bastante desde lo físico. Eh, cuando estábamos eh, imaginando este, este mecanismo, nosotros nos lo estábamos imaginando ya como, como un objeto, como un artefacto que, que, que tiene un funcionamiento y que, te, y que sirve para que el usuario interactúe con él. Eh, a la hora de diseñar el, el objeto, eh, no queríamos tampoco perder de vista el componente eh, utópico que da origen al, al proyecto y eh, a esta especie de juego con el animalario, el, el componente de azar que tiene a la hora de, de obtener un… O sea, me he enrollado tanto que se me ha… Se nos ha ido, se nos ha ido. Aquí, se aquí se ve, ¿no? Vale. Ahora. Ah, vale. Pensaba que era en plan, ya estaba metiendo tal brasa que se había ido la, la pantalla. Eh, bueno, que eh, al recuper queríamos recuperar es un poco la idea de juego y la idea de, de utopía y también introducir un poco la importancia de la naturaleza. Eh, lo que hemos diseñado es eh, lo que veis en la imagen y que tenemos eh, eh, aquí físicamente, que no sé si me, puedo ¿Sí? si me puedo acercar. Pues como veis, es una especie de. Son un par de caballetes que sujetan una serie de, de rodillos y eh, que tienen en la parte superior una zona donde hay una eh, presencia de, de vegetación. Nos parecía... Eh, interesante que esto fuera un poco el mundo de la, de la utopía o de lo imaginario y eh, esta parte de abajo fuese un poco más el mundo de, de lo real y de lo tangible. O sea, esta parte de abajo es donde las personas usuarias eh, introducen sus eh, proyectos donados y donde los receptores reciben el proyecto que generan. Yo si fuese una persona que vengo a dejar un proyecto... Vendría aquí al input y eh, tengo una serie de variables que componen el, eh, la descripción de mi proyecto. Podría, eh, por ejemplo, para hacer este prototipo hemos seleccionado eh, seis proyectos culturales muy diferentes simplemente para que nos sirvieran de, de prueba, para ver cómo, cómo funcionaría y qué, resultado, y qué resultado da. Y tenemos, por ejemplo, eh, Arroces del Mundo. Pues tendríamos Arroces del Mundo, que es es una comida popular, aquí tendríamos qué tipo de exhibición es, es una eh, propuesta que es analógica, eh, el tipo de, de, de proyecto es un proyecto de mediación, aquí estaría la autoría del, la autoría del proyecto, Aquí tendríamos eh, qué, eh, qué quiere a cambio la persona que deja el proyecto, que en este caso sería eh, reconocimiento. Tendríamos eh, qué usos permites hacer con tu proyecto, que en este caso sería un uso no comercial. Tendremos una componente de tiempo, de cuánto tardaría en ejecutarse este, este proyecto. El público hacia el que va dirigido, que en este caso son vecinas del barrio de cualquier eh, procedencia, tenemos el sitio donde se realiza, que serían plazas públicas, el rango de edad, que es de 0 a 100 y aquí tendríamos los tres componentes eh, que hemos dicho que ya no son variables sino que son constantes, que serían eh, eh, los componentes que hacen que este proyecto eh, no pierda de vista el feminismo, la sostenibilidad y el... La justicia social, que en este caso eh, es un proyecto que trata de la diversidad eh, cultural, que integra a todas las eh, vecinas de, del barrio y, y, y permite intercambios entre, entre vecinas de, de cualquier procedencia. O sea que en este caso sí que tendríamos componentes eh, para, para estas constantes. En el caso de que sea un proyecto que no tenga eh, estas componentes, tendríamos que añadir la componente. Entonces, yo si soy un usuario que quiere eh, recibir un proyecto, no tengo todas las variables que tiene eh, la persona donante que ha dejado el proyecto, sino que simplemente tengo eh, algunas de estas variables que son las que voy a utilizar yo para, para eh, montar mi, mi proyecto. Eh, como ejemplo, eh, hemos hecho, por pues si luego os queréis acercar y salsear un poco con las, con las ruedas, Hemos hecho aquí unos ejemplos que ya, que ya están eh, generados y, por ejemplo, nos hacía gracia mezclar eh, uno de los proyectos que hay eh, en, en las ruedas. Es un proyecto de un cuentacuentos digital y nos hacía gracia mezclar, ese, por ejemplo, ese proyecto con esa comida popular. Entonces, sería una comida popular que se hace online, cada uno desde su casa, pero todos juntos. Entonces, bueno, salen cosas, eh, salen cosas curiosas que te pueden hacer eh, llegar a otros a otros proyectos que pueden ser, que pueden ser interesantes. Eh, algunas de las cosas que, que también comentamos y que nos parecían importantes era que la persona que recibe el, el proyecto eh, generado a, eh, a partir de otros proyectos, sepa eh, de dónde vienen los proyectos, eh, sepa que tipo de retribución eh, quieren las personas que están eh, dejando estos proyectos para su reutilización? Y, eh, y eso, y generar una especie de, de flujo de, de proyectos entre las personas donantes y las, y las receptoras. Ya, creo que ya, que ya está. Te <risa> el, el, el mando. Eh, Maite, empiezas a presentarte y yo me voy levantando al atril para controlar la presentación. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Vale. Venga. Bueno, pues eh, somos Naya y Maite y, bueno, yo vengo de las artes escénicas y trabajo, bueno, pues un poquito en, en creación, en producción y también en mediación. Y actualmente, pues, eh, trabajo en varios colectivos de, de artes escénicas contemporáneas. Y... ¿Listo, Naya? ¿Listo? Bye. Bye. Sí. Bueno, y yo soy Naya Querejeta, soy diseñadora y también eh, bueno, he trabajado en comunicación en diversos entornos culturales. Actualmente presido la asociación Lupa, en la que nos dedicamos a hacer todo tipo de proyectos de innovación y economía creativa, tanto de propuestas propias como para terceros. Y, y bueno, eh, pasamos a presentar el, el proyecto. La verdad que yo tengo que admitir que para mí ha sido un reto muy interesante trabajar con una persona de un perfil tan diferente al mío, porque fue como, bueno, a ver qué va a salir de aquí, ¿no? Y, bueno, ha sido muy interesante. Vale, os contamos un poco cómo empezamos. Eh, el mayor reto, como os decía, era cómo introducir el ADN de cada una de nosotras en, en este proyecto que, bueno, os recuerdo que era abordar la cultura desde el punto de vista de la salud mental, salud, salud mental y diversidad funcional. Y tras la lectura de los textos, sí que es verdad, eh, nos costó bastante aterrizar. Eh, teníamos muchos conceptos, pero nos costó mucho aterrizar a, a ideas más claras y empezamos a jugar con un poco con los paralelismos de los protocolos de atención pública. ¿no? Pues esos siete minutos de consulta que están protocolizados absolutamente. Eh, como antes de entrar al médico a la consulta tienes esa sala de espera, que es un lugar de silencios, de tensión. Eh, si sí, las esperas que no, no nos gustan. Eh, conceptos como el detectar para después prescribir. La escucha, también pensamos en aparatos de escucha, cómo obtener esa información. Se nos ocurrió el, el concepto del speed dating, ¿no? Como con los siete minutos, pues un formato rápido de cómo vas a conocer pareja, cómo, bueno, lo que vas a contar en ese tiempo tan corto. La terminología también, que muchas veces son términos muy complicados de entender. Eh, bueno, no se nos hacen familiares los nombres de enfermedades, dolencias, etc. Eh, también... Uh, el crear un abecedario, un glosario con cuáles pueden ser las dolencias, casos que pues, más ocurren a, a trabajadores, a personas del entorno de la cultura. Reflexiones como el, este hashtag tan, que tanto se ha difundido de cultura segura. Pues nos preguntamos si es segura o no, si tiene que ser segura o no. Y, y paralelismos como cuando vamos a, a bueno, un trabajador empleado en nómina va al médico de la mutua y le hace una serie de preguntas como muy… Eh, no tiene en cuenta de qué sector viene ese trabajador. ¿no? Y nos reíamos en conversaciones eh, comentando pues eh, esas salidas a obras si llevas casco, arnés, etcétera Y nos reíamos no al final porque tú dices salgo a obra pero en realidad voy a una reunión que igual estoy tirada en el suelo dibujando un proyecto y bueno, pues que sean situaciones curiosas. Y de ahí eh, llegamos a la idea de la cultura preventiva. O sea, pensamos en armar un dispositivo que, por un lado, no existe. Eh, como decía antes, nos ayuda a prevenir para mejorar. También nos ayuda a ver la diversidad de, de, de trabajos, empleos, etcétera, en el, en el sector cultural. La absoluta dependencia o casi eh, total dependencia de la cultura eh, de, la, o sea, bueno, de la administración pública. Eh, queríamos conseguir un dispositivo que tuviese un índice y unas instrucciones, que aportara ejemplos también de, de, de perfiles. Eh, es un dispositivo que queda inacabado y abierto y no como error, sino como para mí personalmente es un punto positivo porque se nutre se nutre a través de la participación y además da mucho, eh, hay mucho para reflexionar. Y al hilo, conseguir un, un glosario participativo porque nunca terminaríamos de, de enumerar estas dolencias o este tipo de, de casos. Además, hablábamos también de eh, combinaciones de, de términos. Pues a, surgían la prehisteria escénica, eh, como era Maite, prehisteria escénica, o dolor de cabeza administrativo, este tipo de, de combinaciones de términos que bueno, también aporta un punto de humor. Bueno, un poco jugar con el lenguaje también, ¿no? Muchas veces eh, frente sí. al... Muchas veces para, eh, para expresarnos también usamos palabras médicas de, que provienen del diagnóstico médico. Entonces, bueno, pues muchas veces también el juego con el lenguaje, en vez de tener una encefalitis, tengo un dolor de cabeza por subvenciones. ¿no? Sí. O, bueno, pues también que había un ámbito ahí del lenguaje en el que entraba la ironía y el juego. Sí, eso es. Eh, bueno, ¿en qué se ha convertido este dispositivo? De la idea que teníamos, es un, bueno, un prototipo que hemos dividido en tres partes. Eh, en general, plasma, riesgos, según un código de variables. Y nos atrevemos a llamarlo una especie de Mr. Potato. Pues el eh, ortopédico convertido en divertido y también el, la parte subjetiva que da este punto de, de humor y paradoja. Entonces, tiene tres partes. La primera es un formulario que voy a entrar... Bueno, el formulario pretende funcionar como un, un manual, o sea, es eh, un detector de, de dolencias, pues haciendo un paralelismo con los manuales de prevención de riesgos que son pues, iguales para todos los sectores, con estos iconitos, las posturas, los riesgos, etcétera. Eh, y entonces, eh, con este dispositivo vamos a conseguir información. Eh, lo que no sé es cómo... ¿Me podéis conectar? Por favor. Vale, pues eh, nuestro manual o detector sería un formulario que empieza es, eh, para hacer un... Conseguir, el objetivo sería conseguir un, un diagnóstico, entonces nosotros vamos rellenando los pasos, entonces al principio pregunta, pues datos personales, no, yo lo voy a rellenar con mis datos. Me llamo Naya y tengo 35 años. Me identifico con el género de mujer. En este caso soy diseñadora, comunicadora y gestora de proyectos. Luego pregunta diferentes maneras de, de trabajar. Si trabajas de pie, sentado en un escritorio, con el ordenador sentado de aquella manera, en malas posturas. Bueno, yo tengo que admitir que muchas veces trabajo en malas posturas. El entorno de trabajo. Podemos trabajar... A ver, queda abierto, ¿eh? porque es las opciones que se nos han ocurrido así de inicio, pero la idea es que, que pueda crecer. Puede ser un coworking, un despacho privado, una oficina o un bar. Pues eh, yo, por ejemplo, una oficina. Y luego las dolencias. Hay dolencias claramente físicas y, y dolencias pues más mentales o emocionales. Aquí yo, por ejemplo, me identifico más con estas. Y en cuanto a qué parte del cuerpo te, te duele o dónde se localiza esa dolencia, riesgo, por el final puede ser bidireccional el, el riesgo, la, la dolencia y los pasos que, que sigues para un tratamiento, unas pautas. Entonces, lo hemos dividido en cabeza y cuello, extremidades superiores inferiores y el tronco. Yo En mi caso, usaría cabeza. Y, y luego el grado de dolor. Hemos eh, planteado un sistema eh, tipo semáforo, en el que verde sería leve, amarillo moderado, naranja fuerte y rojo agudo, una escala de, de, de nivel de dolor. Eh, yo por ejemplo, moderado. Vale, y aquí tendríamos mi perfil. Entonces, la idea sería, si, si os animáis a entrar a esa URL y rellenar con vuestros datos, pues bueno, eh, conseguiríamos tener información de, de muchos perfiles que probablemente no hayamos tenido en, en cuenta. Esta es la primera parte. Entonces, mmm, voy a salir del formulario, volvemos a la presentación. Y pasaríamos a la segunda parte de, del prototipo, que serían los casos prácticos. Eh, ahora en la siguiente pantalla os cuento. Aquí la idea es que veamos la diferencia que hay desde dolencias absolutamente físicas, como pueden ser una lesión, generalmente lesiones eh, físicas, eh, estas lesiones físicas tendrían probablemente un, un diagnóstico con este formulario que quedaría en... Es como un configurador, pues una, una, un póster, una tarjeta personalizada que además puede ir cambiando. Yo el año que viene puedo estar en otra situación y esa tarjeta va cambiando. Pero eh, hemos puesto también otros dos ejemplos de casos en los que la dolencia mental o emocional eh, adquiere mayor importancia. Y es aquí cuando la performatividad, del perfil de Maite nos aporta más claridad para explicar estos perfiles, porque al final eh, tú puedes tener un resultado gráfico o un diagnóstico escrito, pero hay cosas que se explican más con el cuerpo, ¿no? O sea, el, un dolor de cabeza, un estrés, cómo nos hace sentir eh, una, la angustia. Bueno, yo la performer es ella, pero yo la hago muy mal, pero la idea era eh, meter esa subjetividad a través de, de la expresión corporal. Y el último paso de la última parte del prototipo sería un manual. Nos imaginamos un manual de interpretación de resultados que sería el manual que puede seguir en este caso el médico o la médica de la mutua para interpretar los resultados que nos da este detector. Es una manera de introducir los lenguajes gráfico, textual y corporal que hemos alcanzado. Pretende también ser una matriz básica para empezar a, a nutrir y bueno a nutrir de, con casos reales y que crezca, porque eso es lo interesante. La carta editable que os comentaba, que puede ir cambiando a lo largo del tiempo y luego también que adquiere una dimensión digital desde el punto de vista que eh, este formulario, todos los datos que recoge son gráficos y, y bueno es una maravilla a nivel de análisis. Vale, eso es. entonces Aquí aparecen más desglosados todos los datos que os pedíamos en el, en el formulario. Si queréis tenéis la, el enlace por si os apetece participar. Aquí estarían lo, los tres casos que, que planteamos. Es una pequeña muestra porque puede haber muchísimos. Pero eh, nuestra muestra sería eh, una bailarina profesional en plantilla con su sueldo, perfil consolidada, tiene una lesión de rodilla en plena función, aparte del dolor, el estrés de, de ese momento, tiene que hacer una rehabilitación, eh, el, el perder el, el hilo, el ritmo, le hace perder la confianza y poner en duda su capacidad, se vuelve a lesionar, y bueno, es la pescadilla que se muerde la cola. En este caso tenemos un perfil de dolencia física, Sí, hombre, obviamente hay una pérdida de confianza, etcétera, pero lo hemos puesto como ejemplo de dolor físico. Y después tendríamos el mixto y el más intangible. El mixto, pensamos en un chico, un músico amateur. No se dedica a tiempo completo, es amateur, eh, tiene trabajo intermitente o compagina con, con otros trabajos. Nos hemos imaginado un chico que trabaja en hostelería, que tiene un trabajo físico, que levanta peso, que trabaja deshoras, horas, duerme mal... Eh, tiene un riesgo de lesión física en, en el trabajo, necesita descanso porque no duerme o duerme a 10 horas, necesita un entrenamiento, necesita una corrección postural porque tiene el cuerpo hecho una porquería. Eh, el tener otro trabajo no le deja tiempo para pues, ensayar, preparar, idear, etcétera. Es una situación precaria. Eh, y luego eso, la, el, la histeria prescénica, el miedo prescénico que comentábamos como concepto. O sea, es un perfil de saturación, ¿no? no tengo tiempo, no me puedo dedicar a, a lo que quiero, necesito otro trabajo. Eh, y bueno, esto da como resultado un estrés constante con momentos más de, de pico. Y el último perfil sería un perfil del todo in, intangible. Una, hemos puesto como ejemplo una gestora de proyectos. Eh, nos imaginamos una mujer que trabaja con muchos proyectos a la vez, cada uno con su ritmo, sus fuentes de financiación, eh, agentes, personas implicadas... Entonces, al final entra en un, como en un ritmo, en un estrés permanente eh, que al final influye también a, a los resultados. ¿no? Entonces, bueno, pues esa frustración, el, las eh, malas condiciones de trabajo, cobrar tarde, es la persona de contacto de todos los proyectos que gestiona, eh, si llega tarde influye... Eh, siempre llega tarde a las reuniones, tiene que pagar parking, es, ¿no? <risa> este tipo de cosas. Se reúne en cualquier lado, no importa, todo vale. No desconecta porque trabaja con gente conocida y lleva su móvil. Bueno, creo que conocéis la situación. Y luego bueno pues todo lo que le puede llevar en su vida familiar, no pues conciliar es difícil, eh, improvisando todo el rato, el estado de ánimo cambia y... Bueno, pues este sería el perfil del todo intangible. Entonces, eh, las... sería ¿Eh? No, que sería más o menos como incorporar en la detección en lo intangible mediante la expresión, ¿no? Sí. Muchas veces la palabra es el, el medio que se usa, eh, pero, pero bueno, pues viendo que venimos de un entorno creativo, eh, sería... Eh, la expresión, el gesto, que es un, un, una forma de expresarse, una forma que se usa en la detección médica infravalorada muchas veces, pues abre puertas a... Es una manera de transmitir esta comunicación. Una, sí, transmitir o sea. esta subjetividad por medio de, de la expresión corporal, la teatralidad, performatividad, que además en muchos casos sería necesaria. Así que sería ¿no? nos preguntábamos si pudieses hacer o sea si te preguntas en, en, pues en un caso donde por ejemplo el músico no eh, tiene que tener una, una saturación o un, un ánimo alterado que sería que tú pudieses en vez de poner, ponerle palabras precisas pudieses pudieses hacer un, un, un o un, sí, un gesto un, un gesto o un expresar yo estoy en el, entre el sí no, sí no sí no sí no sí no sí no sí no y bueno pues sí, bueno, hay, hay muchísimas posibilidades esas herramientas sí. y eh, y esta sería la tercera parte eh, que sería el el manual de interpretación pues eh, Toda esta información que se fuese recopilando, la idea sería volcarla a, a un manual para que el, el médico eh, supiese identificar pues, con unos nombres, eh, unas definiciones, etcétera, etcétera, todas las combinaciones de dolencias que, y riesgos que pueda haber en, en el sector cultural. Y, y además eso, que sería participativo. O sea, es, es muy interesante que, que la gente participase par, porque bueno, sería... <risa> más, más ajustado a la realidad, que no los, los casos que se nos pueden ocurrir a nosotras. Y esto es todo. Mm -hmm. Yo soy Josian, voy a intentar ir rapidito, que vamos como cortos de tiempo. Eh, en mi caso, el tándem con el que iba a trabajar, con esto de las prisas en la producción de, cultural y, y lo ajustado del tiempo, era una entidad de innovación social que terminó por no poder participar precisamente por lo ajustado del tiempo. De manera que mi rol o mi tándem se convirtió en todo el equipo de trabajo. Participé de, el, de todas las reuniones o intermedié la, junto con Ainara, eh, de todas las reuniones de los diversos agentes que estábamos participando en el proyecto, intentando detectar desde, el, desde un poco el encargo que tenía que era una plataforma digital que ayudara a situar las prácticas culturales y que y que permitiera además como, como eso una, una, una, una sí un, la palabra sería situar ¿no? y a partir de ese trabajo y de, de no me he presentado, soy José Ann Llorente, pero trabajo en espacios como de laboratorio eh, de arte y tecnología en los últimos 20 años, o sea, casi toda mi trayectoria profesional ha estado ligada a esos espacios, y, tanto en el ámbito cultural como en el educativo. Y en este proyecto, eh, eso, el encargo y el trabajo ha sido un doble reto. Por un lado, eh, responder al encargo, que es una, como trabajar desde lo digital o aportar esa visión y un, trabajar sobre un marco ético que nos ayuda a situarnos, y por el otro... Eh, trabajar con el resto de los equipos para detectar qué conversaciones se estaban produciendo y cómo podía hacer una meta, no, eh, mediación, de manera que, que en, en ese proceso de, de las diferentes reuniones había como tres aspectos clave que creo que han sido importantes eh, en los diferentes proyectos, pero que eh, unificaban cosas. Uno de, de ellos era la dificultad para eh, identificar cuáles son nuestras prácticas, es decir, como eh, venimos desde o trabajamos desde entidades de innovación social, entidades que trabajan en la sostenibilidad, Somos, o sea, que desde la cultura eh, nos costaba identificar eh, o que necesitamos una situación de dónde estamos, desde dónde estamos trabajando. Otra era como surgió en, en el, con Begoña y, y Arquimaña, eh, una pregunta clave que para Emmaús era como, cómo maximizamos eh, el impacto de los proyectos culturales. Para ellos, para Emmaús era como muy claro la justicia social, el feminismo y la sostenibilidad ambiental. Pero esa pregunta es cómo desde la producción de cultura, ¿no? en, esa, en la máquina donde decíamos, como, si un proyecto cultural para un gestor, cómo no, podemos eh, aportar o analizar ese proyecto para situarlo o ma eh, maximizar su impacto. Y por el otro, en vuestro grupo de trabajo, en vuestro tándem, esas, esas cuáles son las condiciones mínimas que un agente cultural puede tener para dedicarse a la cultura. O sea, cuál es el mínimo vital o esa, esas condiciones básicas que, que tenemos que cuidar, ¿no? que tenemos que hacernos cargo eh, para, para poder precisamente como tener actividad eh, cultural y tener una actividad cultural sostenible y que, que impacte. Eh, de manera que un poco como en esa lógica de situarnos eh, empecé a trabajar y a relacionar las conversaciones que se daban en los diferentes eh, grupos de trabajo o tándems y empezar a, a pensar en, en una herramienta para situarnos y la primera que me vino a la cabeza, no bueno, la primera, pero como me venía a la cabeza mucho un mapa celeste, algo que nos ayuda a situar, eh, que nos toma conciencia, que nos ayuda a navegar, ¿no? Como, y, sobre todo, que nos permite como de tener diferentes discos, diferentes miradas que se pueden cambiar. Y, a partir de ese trabajo, empecé a desarrollar y a buscar elementos que nos permitieran tener una guía un... y que pudieran responder a diferentes niveles. Entonces, como, por un lado, yo creo que una de las referentes como para el trabajo este de visualización eh, es, son los planisferios, pero también es eh, la visualización que hace Kate Radford, la economista que cuando piensa en la economía rosquilla y que piensa en un doble círculo donde puede trabajar los datos macro de sociedad y los planetarios, pero el, el objetivo de, de la, del tipo de visualización que queríamos hacer era otro, era saber... Que, una en, o sea, que fuese una herramienta útil para un creador, un trabajador de la cultura, pero también para alguien que hace un diagnóstico desde la institución, para saber situar el proyecto cultural pero también la situación vital del de, de creador y cómo, cuáles son sus condiciones, ¿no? una herramienta de diagnosis. Y en ese sentido funciona esa doble visualización pero tiene unos caracteres diferentes porque no son escalas macro sino que hay una, una parte de, de, de detectar los mínimos vitales y otra de los impactos del proyecto. Entonces, tenemos tres círculos en, en, en ese planisferio, el, in, el, el interior, eh, trabaja o hace cu cuestiona cuáles son las condiciones mínimas vitales o cuáles son las condiciones de medición de la calidad de vida y para ello después de como de, de, de investigar bastante como em, hemos co utilizado las mismas categorías que utiliza el informe SSF Stiglitz eh, que se utiliza para medir la dimensión de calidad de vida en casi todos los países europeos. Es el que usa el INE para medir la calidad de vida y nos permite tener como, también como una referencia y lo que hemos hecho ha sido traducir esas preguntas a las condiciones particulares de, del, del trabajo en la cultura, ¿no? donde se reproducen preguntas como ¿tienes el mínimo espacio vital para, para vivir?, eh, nuestro espacio de vida y de trabajo suele ser eh, el, el espacio de trabajo suele ser el espacio de vida, de manera que acceder a un, a un, a un espacio laboral digno o tener como determinadas eh, otras, otras características, de manera que hemos traducido esas preguntas, adaptándolas un poco. En el espacio, en, el, la, en la rueda externa, que es la que trabaja el impacto social de los proyectos, hemos trabajado o hemos acudido a, a los parámetros que, de objetivos, eh, objetivos para la cultura de la Agenda 2030 de la UNESCO, que está cruzado con los objetivos, o, o sea, con las UDS. De manera que tenemos como a partir de, de, de esas preguntas, toda una serie de preguntas y baterías que nos permiten medir de 0 a 10 e ir poniendo, ir dibujando sobre este eh, planisferio eh, bueno, qué posibles impactos tenemos y tener gráficamente también una visión de por dónde podríamos maximizarlos, ¿no? si quisiéramos trabajarlos. Y en la rueda exterior, para situar las prácticas, hemos acudido a, a los ámbitos que trabaja Cultur Sistema para el trabajo en la cultura. De manera que tenemos un círculo de tres ejes que sobre todo lo que nos permite es iniciar un diálogo, una conversación eh, sobre que nos ayuda a situarnos. Un diálogo in, in propio, ¿no? sobre, preguntando yo, o desde la visión de un agente cultural, o alguien que está en una convocatoria de proyectos, de, para también permitir situar y poder tener como eh, mapas, constelaciones de, de, de un poco cómo se sitúa esa convocatoria de proyectos. Eh, y sobre esto a ver, sí. sobre la web lo que hemos eh, hecho es tenemos, podemos descargar este mismo planisferio en A3, imprimirlo y poder hacer nuestras gráficas pero también hemos traducido a formularios eh, y a preguntas muy específicas que se hablaran de una diez. seguramente a alguien que que es un sociólogo de profesión, eh, diría que el tipo de preguntas que hacemos son, son muy poco científicas, pero es importante mmm, saber si confiamos, por ejemplo, la traducción que hacemos del INE, de cómo se, si usted confía en las instituciones políticas o culturales. O sea, eh, pues traducirlo si, si, si confiamos que tenemos libertad de expresión como creadores eh, ¿no? en, o, o si tenemos si confiamos en la gobernanza de las instituciones culturales, ¿no? de una vez o en, la, en los procesos de participación, eh, las traducimos y con eso generamos unas gráficas que se ven ahí abajo que trabajarían sobre este, estos círculos que nos generan automáticamente a partir de las respuestas pues una, un, nuestra pequeña constelación para ir trabajando con ellas. De manera que tenemos un doble dispositivo, esa parte digital ¿no? de un repositorio de, que visualiza esas, situ esas prácticas situadas y luego un objeto que nos permite como trabajar y sobre todo que genera conversación, que yo creo que es una de, de, de las cosas como más potentes del, del, del prototipo, que genera un diálogo y que en ese diálogo ayuda a situarnos. Bueno, pues eh, sentimos habernos pasado un poco de tiempo. Eh, muchas gracias a todas y a todos por vuestra aportación, a Benito y por, por su invitación y al, al encuentro por, por darnos la oportunidad de, de, de compartirlo. Muchas gracias. Es que